Camilo llega en el año 59, que es cuando se funda el, la, el Departamento de, de Sociología en la Universidad Nacional. Eh, yo entré en el 60. Fue de las primeras personas que yo vi cuando entré a la universidad, porque después de haberme inscrito y pasado el examen, eh, venían unas entrevistas que hacían los profesores, y en ese caso la entrevista la hizo Arlando Falborda, Camilo, y Tomás Ducay, que era un profesor en español de humanidades. Fue profesor de sociología urbana y de metodología de la investigación, y teníamos también eh, un curso que no alcanzó a terminar cuando el cardenal le prohíbe dictar clases en la universidad, y nos tocó eh, ir como éramos un grupo pequeño de, de estudiantes, ir a su apartamento a tomar las clases para terminar, el, para terminar el curso. Y yo me acuerdo que entonces íbamos y nos mirábamos por, por todas las esquinas mirando a ver como, como si estuviéramos en una actividad clandestina, ¿no? Para que nadie se diera cuenta que, que nosotros eh, estábamos tomando clases con, con, el, con el cura que, que, el, que el cardenal le había prohibido dictar las clases. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el año 62. ¿Cuál fue el impacto que, que, que recibimos en, en esa época de, de un cura dictando clases? Era que rompía todos los esquemas de, de, de que uno tenía en la cabeza de lo que era un sacerdote, ¿verdad? Un tipo muy atractivo, inteligente, eh, brillante, con un sentido de humor impresionante, que llegaba a la clase con su pipa, me fumaba su pipa mientras dictaba la clase, que establecía una relación, bueno, en esa época no solamente con él, sino con muchos de los profesores de la Nacional, eh, se, se establecieron relaciones de amistad, es decir, no, era solamente, no nos veíamos solamente en el ámbito académico, sino que hacíamos reuniones, hacíamos fiestas. Eh, la diferencia estaba en que mientras Rafael Borda nos invitaba a tomar jugo de curúa o jugo de, man, de mandarina, eh, con Camilo sí hacíamos reuniones en que tomamos aguardiente, fumamos piel roja, me acuerdo. Eh, tengo dos recuerdos muy. que lo describen un poco de cómo esa, era esa relación. Que una vez hicimos una fiesta de disfraz en el, en el apartamento de él. Yo me disfrazé de existencialista y él se disfrazó de marinero. Y a mí me impresionó mucho cuando llegué y lo vi disfrazado y. y bueno, dice. Eh, pero en un momento dado la fiesta hacíamos las fiestas más zanahorias que se puedan imaginar, tomábamos y hablábamos todo el tiempo de política y de, problema, de los problemas del país. En esa fiesta nos habíamos puesto de acuerdo porque íbamos a ver un eclipse de, de luna y resulta que nos olvidó el eclipse cuando nos acordamos. <risa> bueno, en un momento dado se, se, se apareció él, se desapareció como el, del, de, la, de la salita donde estábamos, estábamos en el apartamento donde él vivía con la mamá, y, y yo pasé para el baño y vi la puerta entre de su cuarto y se había puesto la sotana y estaba rezando. ¿No? Entonces, eso, eso me impactó muchísimo, ¿verdad? Porque, porque él, él, él era, era así, es decir, él, él salía de estar con los pobres y se iba a estar con los ricos, salía de estar con los comunistas y se, y se iba a encontrar con los demócratas cristianos. Él, él, es decir, él tenía una relación, era, era un pluralismo impresionante, y yo fuera un soñador ingenuo también en esa época a tratar de unir la izquierda, es decir, si los solos, los solos que se decían comunistas eran pro-chinos, pro-soviéticos, pro-cubanos, eh, había los trotskistas, es decir, él pensó que, que iba a unir, bueno, eso después habla, se hablará más tarde, pero era, él era un, como yo, esos líderes, eh, esos líderes mesiánicos buenos, ¿no? porque hay malos también, que, que están comprometidos de una manera tan visceral con, con su... Y, y él desde que toma la decisión de ser sacerdote, él no lo toma para ser obispo, ni cardenal, ni para estar en, la, en las altas jerarquías de la iglesia, sino por el compromiso con, con los pobres, con los desposeídos con los... Eh, con, es decir, con el, es desde el principio, desde el principio incluso en el seminario, él funda un centro de investigaciones sociales y visita los barrios marginales cercanos al seminario. Después cuando se va a estudiar a Bélgica, visita los proyectos de los curas obreros de París y también en Bélgica había muchos movimientos con eso, entonces ese, ese era su... La investigación para él... Él no, no hizo grandes trabajos de investigación, digamos, él no, pero no hizo muchos libros ni muchos escritos. Pero para él lo importante era investigar para, para, para, para hacer acciones que solucionaran los problemas. Es decir, la investigación pura, él no conseguía la investigación pura. La carrera fue muy larga. Cuando él toma esa decisión, bueno, cuando a él le prohíben dictar clases en la universidad, pues él se vincula, él tiene dos, eh, digamos, cargos como funcionario público muy importante ya fuera de la academia. Uno es la, la Junta Directiva de Encora, donde se da cuenta cómo, cómo digamos, el, la gravedad del problema de la tenencia de la tierra entre nosotros, que todavía sigue siendo grave. Y en esa época era menos grave yo creo que ahora, porque había otros, eh, había otra situación. Y y él eh, está allí, eh, empieza a tener una, una serie de conflictos eh, por, por las posiciones que tomaba en defensa de, de los campesinos y de los movimientos de campesinos, y después entonces entra a la Escuela de Administración Pública y también allí hay conflictos y todo, pero todo eso sucede entre el, entre el 62 y el 65. En el 65, él, es, él, creo yo, es cuando decide defender el Frente Unido, y cuando hace el contacto, él trató de todas las maneras hacer el contacto primero con, con el Partido Comunista y con, la, con las FARC y todo eso, pero no hubo mucha, es decir, no, parece que no, hubo mucho, no se le aceptó muy fácilmente. Es decir, es que esa militancia, la militancia de él, eh, así digamos ya como el compromiso y el... el, el la toma de posturas tan radicales como las que tomó, eso las hizo después del de retiro de la universidad. Es decir, en la universidad ya había empezado, porque eh, cu cuando él no le en las clases, es porque mmm, la expulsión de los estudiantes, que él defiende a los estudiantes que han expulsado, y, y, y el movimiento estudiantil en ese momento lo nombra rector y hace todo una... una, una, una, una recuerdo más o menos eso. Entonces decide irse a, a, a, a vincular, porque él se vincula al, al Eleane antes de, antes de irse a la guerrilla. Pero todo eso sucede en el 95. En el, 95, el los, 65. Los, en el 65, perdón. Todo eso sucede en el 65. Y eh, allí en el monte está desde octubre del 65 a, a febrero del 66, que es cuando muere. Llamaban a todos los con, a congresos, a todas las reuniones de, de sindicalistas agrarios, de, de, de, de todas las reuniones del movimiento social de la época. Y él asistía y cuando empezó a, a ir a las plazas públicas era impresionante cómo convocaba a la gente. A mí me tocó una, una, una manifestación en Ibagué que entre otras cosas se alojó en la casa nuestra cuando fue y, y era impresionante porque estábamos saliendo apenas del Frente Nacional y, y nadie convocaba a nadie, es decir era, había una apatía generalizada y, y la, la actitud por ejemplo no, no es, nuestra era de, de, de abstenerse él también llama a la abstención y, y bueno eh, yo creo que él se inmoló de una manera por su yo creo que por su idealismo, por su ingenuidad también, por su transparencia, por su compromiso cristiano llevado. Es decir, era, era un líder muy parecido a lo que estaba pasando en ese momento simultáneamente con, con Luther King en Estados Unidos y en el, el movimiento de los derechos. ¿no? Yo no fui militante de... De ninguno de los movimientos de ese momento, aunque yo eh, pertenecía a las personas que eh, estaban muy ilusionadas con la Revolución Cubana, eh, pensaba que, que no había más forma que la lucha armada para, para, hacer, para transformar y solucionar los problemas de Colombia, pero la militancia era muy complicada porque había mucho dogmatismo y mucho fundamentalismo en los distintos grupos. Y, y me acerqué pues, al consejo y empecé a trabajar en el consejo de lo que fuera, pues, a estar con ellos todo el tiempo y así me fui metiendo en la política que yo no entendía mucho yo venía de Cúcuta, de una ciudad de provincia de, pues niñita de Cúcuta y, mi papá auditor de la Colombia Petroleum Company criada con gringos hablando, en fin, todo eso todo, todo este movimiento social y de revolucionario de la nacional me encantó, me fascinó así empecé por SNOP y me fui metiendo poco a poco. Era muy niña y, y quería, quería entrar a una universidad donde se hiciera de todo. Entonces me metí con Santiago García a hacer teatro. Eh, mi gran amigo de infancia y medio familiar mío era Carlos Duplá. Por Carlos Duplat conocí a los arquitectos, conocí a Luis Eduardo Torres, que era compañero de él en la, en la residencia universitaria. Y por Luis Eduardo pues conocí a los demás que estaban trabajando políticamente en la, en la universidad. Así me metí. Después, al conocer ya a Julio, al conocer a Camilo, empecé realmente a estar muy interesada en todo lo que hacían. Cuando empezaron a hablar del, del Ejército de Liberación, del, del movimiento de Camilo, ya realmente, de las giras políticas, yo inclusive estuve en algunas giras con él, en Cúcuta estuve con él, por ejemplo, los llanos también. Y, pero todo fue muy rápido por eso digo esta, esta militancia fue, fue, fue, fue un torbellino ¿no? fue, eso empezó el Frente Unido el, el primer número se sacó en agosto, agosto se empezó a de sí en, de, del 65 en agosto del 65 y en uh, el Frente okay. Unido y todo este, toda esta oficina que se abrió para elaborar este periódico con Israel con y compañía se hizo en junio, finales de junio y yo me fui el 30 de agosto, me fui a Polonia. Eh, me fui porque, bueno, yo estaba corriente por julio, Cortés es que yo así yo empecé a asistir a todas las reuniones, a casi todas las reuniones, en la casa de Camilo y con Isabelita, conocí muy bien a Gidmi, inclusive mi despedida para Polonia me la, hice, me, la hizo, me la hicieron en su casa. Hay una reseña ahí en, en un semanario, en una revista que sacó el espectador, que escribió Darío Botero Uribe, uh -huh. hablando de la fiesta de despedida de Rosa Estela, pero ah. entre otras cosas. Fue allá, y cuando, cuando mi viaje se decidió, por varias razones, razones personales, problemas con mi familia, primero. Segundo, problemas políticos, porque había que pensar en, la, en los colaboradores más cercanos de Camilo, que íbamos a hacer, ya se sabía que Camilo estaba, que, que estaba, estaba en, en, en el, sí, el... Sí, sabíamos que él ya estaba trabajando con él con el ENE, yo sabía que Julio, también, que Julio también, inclusive conocía a Manuel Martínez, que, que es, fue muy, por causa de Manuel Martínez consiguieron eh, encontró las unos documentos importantísimos, donde estaba claro que Camilo ya ya estaba dentro del ENE. y entonces la situación era peligrosa para todos los que o sea, había que tomar decisiones, ¿no? Se iban con Camilo. O, o se quedaban en el Frente Unido y pasaban la clandestinidad en cualquier momento, o entonces nos íbamos. Y, y en eso, eh, yo te, con el fervor de, de esos años, yo también, te, ¿por qué no? Me voy. Y fue inclusive Camilo que me, que me dijo, me dijo, no, mira, tú, tú no puedes, tú, tú no puedes irte al monte. Primero necesitas estar formándote y todo. ¿Tú crees que con esas botas de cabritilla de las 60? Me hacía? Así me dijo, pero a las 60 vas a poder caminar en el monte, no. Tú no puedes, tenemos que pensar entonces en qué otra, cosa, qué, qué otra cosa quieres tú, a dónde quieres ir, tenemos posibilidades de becas con esto, bueno, varias cosas. Y entonces, eh, eh, como que en grupo se decidió que yo me fuera. ¿Y a, a dónde? A Polonia. Yo diría que no hubo tiempo para una gran militancia en, el frente, en mi caso. Eh, fue un movimiento muy corto y es más bien, yo lo, lo, lo diría como una, es una pasión duró muy poco tiempo de una gran colaboración de, de gente que ahora se dice militante del Puerto Unidos, pero en realidad era un grupo que quería colaborar con esa, ese hervidero que había de, de ideas y de acciones en esa época. Entonces yo me acerqué a Camilo por, a, por medio de unos amigos, amigos de la Facultad de Arquitectura, de Psicología, de Medicina inclusive, entonces por medio de un gran amigo mío que era Julio César Cortés. Él fue el que me presentó a Camilo y quise conocerlo y empecé a ir a las misas que él oficiaba en la universidad. Yo no era muy católica, yo ya estaba muy distante de la iglesia, pero justamente eso me atraía, que fuera una persona tan distinta y que las misas fueran tan distintas, eso me gustó muchísimo. ¿Cómo eran las misas? Pues ¿Tanían? lo que es, no era tanto la, la misa en sí, sino los sermones que, que decía que no eran sermones, eran charlas. Entonces era un cura distinto, que hablaba, que uno entendía muy bien lo que decía. Y además que era muy abierto, recibía, pues, Curio César era un tipo ateo. Eh, casi todos los amigos míos de esa época eran, no iban a la iglesia, pues, o se eran ateos. Y eran muy amigos de él. Eh, después de las misas o en cualquier momento que uno se encontraba, se ponía a hablar con él y a hablar de una cosa y de otra, y de, de, de Cuba, de la revolución, de lo que estaba pasando, no tenía ninguna discriminación religiosa, y eso, eso me atrajo muchísimo. ¿Quiénes sí. ¿quién conformaban el círculo más cercano a Camilo? ¿no? Los los las más cercanas eran Jaime, Jaime, Arena. Jaime Arenas, Julio, ¿quién? Julio, Julio Cortés, sí. Gilmi Olivieri. Ese no no sé. No Ghidney no sé. es una belga. Ajá. Bueno. ¿La cuenta, cuenta. Francesa, ¿cómo? pero que él, él conoció en Bélgica. Córcega, de Corsa, Corsa, ¿Cómo? De Córcega. Dicen que es de Córcega, pero yo no la yo, yo conocía, conocía Gitemie. Gitemie. Es, es un nombre. Es Margarita, y, que es Margarita. Margarita, Margarita pero le decían Gitney. Era una reducción del nombre Margarita. Ella dice okay. que nació en Córcega, pero yo creo que era francesa pues, de la familia. familia era en sí, Versalles. ¿Ella había la familia... en, la, en la guerra de Argelia? Sí, ya fue militante. A, a fue militante a favor de la, la de la guerra de Argelia de liberación. Sí. Uh -huh. Fue militante. Y la familia vivía en, en Versalles y toda la vida vivió allí. Y allí terminó, allí murió Guirme hace unos años, hace pocos años murió en Versalles. Entonces, pero ella conoció. A Camilo en Bélgica. Lo vaina. Y ella está en Lobaina. Y ella estaba en Lobaina con el grupo de, de padres obreros sobre con, que, con que, que trabajaba Camilo. Ajá. Y Guilmi vivía en, la, en casa de, de, de Isabelita, de Camilo, y era su, su íntima colaboradora. Pues era muy activa, muy, muy, muy luchadora. ¿no? Nunca vi diferencia, gran diferencia de edad. Inclusive con Camilo, yo nunca lo vi, tan, yo nunca lo vi mucho mayor que, que nosotros. Que pues, Casaba los amigos de uno en, eh, que no eran católicos, asistía a las reuniones después del matrimonio, en fin. Era una cosa distinta. Que fue lo que me atrajo para empezar a oír sus ideas y a, ver, y a entender ese entusiasmo de él por las ideas políticas. Inclusive, yo creo que hoy en día... Si, resultara, si surgiera Camilo hoy en día tal como lo conocimos nosotros, yo creo que los jóvenes a pesar de, de, de, de ser tan distintos hoy en, hoy en su universidad, de todas maneras estarían impactados con una persona así. El principal diría yo del movimiento era Jaime Arenas, más muy politizado. Muy politizado no solamente pues en teoría sino en la práctica también, tener una gran era un líder, de verdad, un líder estudiantil importantísimo y él ya estaba vinculado con el, EL cuando antes que Camilo y, uh, y se empezó a hablar de la, de la importancia que tomaba Camilo y hubo que ampliar, desde, la importancia había que sacarla de Bogotá y se empezaron a, hacer, a aceptar las invitaciones que venían de los sindicatos de otras ciudades y al ver semejante Sí, La recepción era, era impresionante. Yo asistía a, a varias, en los llanos increíbles. La gente, inclusive desde no sé, río Negro, Antioquia, Antioquia y en, una, en un pueblito, Granada, creo que fue, en Granada, en los llanos. En Granada. Que el cura sí, tocaba las campanas y el cura mandaba a, a tocar las campanas para que el micrófono tapara la voz de Camilo. Que Camilo no para que voz, tapara, tapara, tapara, la voz de Camilo no se oyera lo que él decía. Y se hablaba de excomunión en dos ocasiones que yo estuve, se hablaba de excomulgar a la gente que asistiera y entre más hablaban de excomulgar, la gente del pueblo venía, venía acercándose a la plaza. Es una cosa apoteósica. Inclusive en Cúcuta, que es una ciudad pues, tan rara, tan distinta, tan, muy, muy... por el problema con Venezuela y de todo, y de, de, de, de frontera. Pero donde había un gran sindicato petrolero, yo asistía a esa, a esa reunión con el sindicato y eso fue impresionante, la gente estaba como lista a coger el arma si él decía, de verdad, él creyó en ese entusiasmo, él creyó que era, que era así, era había que hacer las revolución rápido y que eso era a la vuelta de la esquina, si uno hubiera estado en esas, cuando la gente que estaba en esas reuniones, sí, si de verdad uno pensaba que sí, si es verdad, es decir, esta gente camina detrás de Camilo y es capaz de hacer cualquier cosa. Eh, me enviaron las revistas, unas revistas que se llamaban Sucesos, que fueron tres revistas que hizo, ¿cómo se llama el editor? Este mexicano, un mexicano, sacó tres revistas con montones de, ¿usted no lo con montones de fotos de Camilo y del NN de, en el monte. Muy bien hechas las revistas y muchísimas fotos. Y en esas revistas yo ya me di cuenta, es que no las encuentro. Yo creo que se me perdieron en tantas mudanzas que he hecho. Pero yo me di cuenta personalmente, me di cuenta al ver las fotos, que la pose y la importancia que tomaban Fabio Vázquez y sus compañeros era demasiada y relegaba a otro lugar a los intelectuales que nosotros conocíamos y que se había ido a la guerrilla, como eran Hermías, como era Julio, como era Jaime Arenas me pareció muy militar la cuestión, ¿no?, en esa época, y, y fue una intuición que confirmé con el paso del tiempo, ¿verdad?, pero en las fotos, un, uno ve las fotos, y, y, y es impresionante la pose de Fabio Vázquez, era un cowboy, de Arlazio, y, sí, sabes? De, sí, un cowboy, romántico, un sombrero, pues a mí no me gustó nunca, a pesar de que en esa época todavía recibía mi correo hablando muy bien del grupo y, Y yo creo que, de todas maneras, pues, la, la división era que pues, los, los muchachos de la Nacional querían hacer un trabajo político realmente de fondo, creando unas bases campesinas politizadas, concientizadas y por las buenas. Y ya en el monte las, las cosas no eran por las buenas, sino que había que reclutar y, y tomar las armas y, como le dijeron a Camilo desde el principio, es decir, no, tú lo vas a matar, no, aquí toca. Entonces yo creo que ahí vino la, la gran diferencia ¿no? entre los intelectuales idealistas que pensábamos que, que si todo el mundo está de acuerdo lo íbamos a lograr y entre nosotros que están viviendo allá en el monte con todas las dificultades y que saben que por la buena no se logra nada. Es una gran frustración que, llevamos, que seguimos llevando. ¿no? Seguimos Pero yo llevando pienso que a él hubiera pasado lo mismo que a Julio César y todo eso con el básico. Yo creo que con el tiempo, ¿no? por un lado, cuando uno habla de la muerte de Camilo, yo, yo, pienso, yo pienso que él, él actuó. Si yo entiendo el comportamiento de Camilo, lo entiendo perfectamente, porque eso era lo que admirábamos, ¿no? Bueno, por lo menos yo admiraba, el consecuente con sus ideas. Y él era un pastor de la iglesia y fue un guerrillero raso en la, en la guerrilla. Y eso era lo que él quería. Y él lo, y lo mataron ese día, pero lo no hubieran podido matar o antes o en cualquier, cualquier combate porque no era un tipo bien formado físicamente. Y en fin. Pero no. Bueno, y él me dijo a mí: no Broder... te vas a ir con esas botas. A él también. En la biografía ¿No? de Broder está que, que Fabio Vázquez le dijo que no fuera a esa. A, a esa batalla, que, a, que, no, a, que, que a, no fuera porque no tenía, eh, tenía, no tenía la formación todavía, ya estaba muy reciente su llegada a la guerrilla y él no quiso, él dijo sí, no, yo, si todos los guerrilleros se, se ganan su fusil en combate, yo sí, quiero bien. ganarme el, el fusil Eso pues digo en yo, una, una persona consecuente no dejó que se eres. le hiciera un privilegio, sí, ¿verdad? Sí. Pues, sí. Pero así era él, eso, eso lo, lo definía también. ¿eh? Él fue consecuente y luego, de todas maneras, si no lo hubieran matado ahí, lo hubieran matado en la ciudad. Y lo para hubiera él hubiera sido Fabio. peor, hubiera sido mucho peor que lo hubieran matado en la ciudad. Él murió, sus ideas y en el monte como él pensaba, en la lucha armada, es por las malas que vamos a lograr esto y no es por las buenas. Entonces, pues, pues, pero es una gran tristeza, pues tanta gente que como él, que lo siguieron, pues, tanta gente tan interesante, tan honesta, tan luchadora y, y se perdieron, ¿no?